familia? ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy Y es que el Titonex os trae otro vídeo de Fortnite, de esos que tanto os gustan Y además, hoy con nueva información que os va a encantar demasiado Ya que Galactus tan solo faltan tres días para que venga a nuestra isla Y eso... Oh. Me explota la si no estás suscrito todavía a la Neox Army, hermano, tienes que suscribirte, te va a encantar el canal y encima estarás atento a todo lo que vaya a salir en Fortnite porque siempre subimos las mejores cosas que llegan al juego, las novedades y las filtraciones. Activa la campanita para recibir notificación cada vez que estemos en directo, porque también hacemos directos, o cada vez que subamos un vídeo nuevo, para ser tú el primero en verlo, bro. Código Mr.DeNeox en la tienda, da igual, si lo pones en minúsculas o en mayúsculas, funciona igualmente. Si pones el código en la tienda de Fortnite, Mr.DENEOX, dicen que de repente aparecen mil pavos en tu cuenta. Yo solo lo digo Muchísimas gracias cracks Ahora en serio por apoyar el código MrDeNeox, Por quererme, por apoyarme, por dar like y por estar suscritos Realmente os aprecio muchísimo Lo tengo muy en cuenta, os quiero mucho Espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo Y empezamos porque no me quiero enrollar más ¡Chao! La pregunta del día Ayer respondieron muchos que estaban a favor de la vuelta de pisos picados Pero aquí va la pregunta del día ¿Creéis que conduciremos el autobús de Fortnite? Dejar vuestras respuestas en los comentarios. Ahora ya Galactus está oliendo la isla de Apolo. Prácticamente se puede observar que ya está al lado de la isla. Nos está viendo y está observando el mundo de Apolo. Hemos descubierto que realmente Galactus sí tiene una conexión directa con el Galactus del pase de batalla. Pero no con el holograma, sino con el Galactus que se puede ver justo detrás de Iron Man. Ese Galactus sí es el real, el que está en nuestra isla de Apolo. Ahí mismo se puede observar la diferencia cada día en él. Si crece, ahí también crece. Si sale... Ahí también sale, así que... Tengo miedo Y es que hasta el mismo día del evento final No creo que podamos ver algo más del cuerpo de Galactus Es decir, Galactus justo antes del evento final No estará todavía en su fase final, por así decirlo Ahora han metido el contador Y han puesto la cabeza de Galactus ahí mismo que todos estemos atentos al evento Si vamos al modo repetición Veremos que realmente dentro de Fortnite Tan solo está la cabeza De Galactus y no el cuerpo No existe todavía Novedades en Twitter Nos han llegado sobre algo muy importante Y sí, chavales, tengo Twitter Y muchos de vosotros también tenéis ¿No? Por ahí suelo informar De todas las novedades y de cosas Interesantes que no conocéis En Youtube Así que no dudes en seguirme en Twitter que estamos por llegar a los 10.000 seguidores lo antes posible Si tienen sugerencias, fotos o alguna duda pueden dejarla por Twitter también familia Atentos al Twitter de Fortnite oficial Se puede observar perfectamente la llegada de Gran Galactus a Fortnite Y encima nos comunican que Galactus tiene hambre de punto cero ¡Oh my god! Pero eso no es todo, porque la cuenta de Fortnite China oficial subió algo muy similar, pero con la imagen animada. Atentos. Es la misma imagen justo, pero en China quisieron hacerlo más. Épico, Se va acercando poco a poco Realmente un trabajo fantástico La música de fondo y todo le da un toque especial Y me encanta este teaser Donald Mustard Que lo hemos presentado varias veces ya en el canal Ha vuelto a cambiar su banner en Twitter Y ahora podemos ver un dibujo magnífico de Galactus Intentando conseguir el punto cero Hay muchas dudas además sobre el color de Galactus en el juego, ¿cierto? A muchos les aparece en color blanco Y es que ese es su color original ahora mismo No tiene adquirida la forma aún que tendrá en el evento final Y filtraron que este sería el color original de Galactus en la isla Así que nadie se preocupe por verlo blanco o brillante o gris o algún tono similar Menos si nos fijamos... En la boca y los ojos. No los tiene en esa tonalidad blanca, ¿verdad? Pero en el juego online es difícil apreciar ni sus ojos ni la boca. Creo que todavía no están bien modelados para el evento final. Y ahora. Uh -huh, ¡Ojo al dato interesante! Hablaremos sobre Durburger, que apareció una hamburguesa real de Fortnite. En la vida real, en un desierto Un easter egg en la vida real De Fortnite Que llamó la atención de muchísimos Turistas, en este lugar Y es que ahora, existe Oficialmente Este lugar en el mismo Google Maps, además Es brutal, porque no solo aparece El Dur Burger como Restaurante, sino que ahora En el propio mapa de Google Maps Aparece Punto cero, justo al lado Wow. Aunque no creo realmente que esto lo hayan querido hacer justo para el evento de Galactus Esto debe haber aparecido desde hace un tiempo atrás Aunque lo he descubierto justo ahora, qué casualidad No lo sabemos, si alguien ya sabía de esto que lo comente en los comentarios para informarnos a todos Nos dimos cuenta de que esto apareció en el propio tráiler de la temporada X de Fortnite cuando viajábamos al puente entre las dimensiones Mucha gente opina que se trata de Galactus ¿Será que Galactus estuvo con nosotros desde el inicio del nuevo capítulo 2 de Fortnite? No hemos podido cambiar ni el brillo ni el color de la imagen Por lo que no sabemos realmente si se trata todavía de Galactus O simplemente las líneas y el contorno son parecidos si alguien quiere hacer los honores para verificarlo, le estaremos muy agradecido Para finalizar el video, Fortnite nos ha dado más información todavía sobre este evento Nos han enseñado algo que a todos creo que nos encantará demasiado Publicaron un tweet donde aparecía una imagen del bus de combate Y el mensaje de esta foto es... ¿Sabéis conducir el bus de batalla, no? Y raramente en esta imagen aparecen tres autobuses. Esto nos confirma que realmente estaremos conduciendo el bus de combate en el evento final contra Galactus. Esta imagen parece que solo muestra los autobuses, ¿verdad? Pero fijaros en las esquinas. ¿La iluminación no suena familiar? Se trata de la máquina de Stark Industries. Es decir... Las balizas de Tony Stark Es la misma iluminación exactamente De alguna manera, estas balizas siguen en el juego todavía por algún motivo Probablemente se activarán justo antes del evento de Galactus O durante el evento, por algún motivo Así que estaremos preparados para la gran batalla ¡Familia! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si llegaron hasta el final, comenten en los comentarios yo soy de la Neox Army y así les daré corazón a todos, familia. Nos vemos mañana, cracks.